El origen de las conmemoraciones del paso del año nos llega desde tiempos antiguos. Es obvio que el calendario nunca fue tal cual como se conoce hoy en día. En la cristiandad, todas las fechas intentaban ajustarse a la hora exacta del nacimiento de Jesucristo en Belén. La Nochevieja, tal como la conocemos hoy en día, se celebra un 31 de diciembre en Occidente exactamente desde el año 1582. Desde los inicios del imperio romano, enero estaba dedicado al dios bifronte Janus. Aquel que dirige su mirada hacia adelante y detrás lo representaban con dos rostros, uno barbudo y viejo y el otro jovencito representando el año que finaliza y al que comienza. Los hispanoromanos invitaban a comer a los amigos y se intercambiaban miel con dátiles e higos para que pasase el sabor de las cosas y que el año que empezase fuese dulce. Esta vieja costumbre romana fue poco a poco extendiéndose por toda Europa donde con la misma finalidad se tomó como costumbre el ofrecerse lentejas, de las que se dice que propician la prosperidad económica del año que empieza, una tradición que todavía perdura en Italia. En la Edad Media, la Iglesia trató de oponerse a las viejas costumbres, pero no consiguió extirpar el ambiente festivo y lúdico de la noche de San Silvestre. De aquellos tiempos, nos llega la tradición de portar alguna indumentaria de color rojo y precisamente en tronca con la necesidad de trasgredir la norma y las buenas costumbres. En la Edad Media, el color rojo era el símbolo del demonio, la sangre y la brujería. Por esta relación, incluso llegó a prohibirse la alimentación y consumo de productos de color rojo como tomates o pimientos y el vestirse con indumentarias rojas. Precisamente es en invierno, cuando todo parece estar parado o muerto por el frío, cuando el color rojo es un símbolo de sangre y de vida. Pero estaba prohibido, y la gente creía que el llevar un símbolo de vida le traería buena suerte. En el momento en el que el sol empezaba su nacimiento dando señales de vida, optaron por llevar ropa de color rojo, pero que realmente no estuviese a la vista, quedando de esta forma la tradición establecida hasta nuestros días. La gastronomía también entró a formar parte de la celebración. Lentejas de la fortuna, uvas de la suerte en España o pasas en Portugal e Hispanoamérica, los oyiboyen de Nochevieja en Bélgica, las manzanas dulces de Israel o la arraigada costumbre japonesa de cocinar los típicos tallarines y Soba. Sin duda, el buen comer y el buen beber se convierten en los protagonistas indiscutibles de la mayoría de las celebraciones y de eso saben mucho los franceses, los que instauraron el Rebellón de Nochevieja a principios del siglo pasado.